Hola, este es el último vídeo del tema 1, el modo de pensar en economía. Aquí vamos a hablar del concepto de la oferta, que sería la última parte del mercado. Para comenzar con la oferta, tenemos que pensar que aquellos individuos, aquellos agentes que ofertan un bien o servicio, también van a llevar a cabo un ejercicio de optimización, al igual que se hacía desde el lado de la demanda. Cuando hablamos, por ejemplo, de oferta individual, estaremos hablando de la, la oferta que hace un individuo o una empresa. Un individuo ofertaría, por ejemplo, su mano de trabajo, su mano de obra, mientras que una empresa ofertaría o ofrecería un bien o un servicio. Por lo tanto, esa oferta individual va a hacer referencia al conjunto de las combinaciones de precio y cantidad y mostrará la cantidad del bien o del servicio que el productor está dispuesto a vender a un precio dado. Dado un nivel de precio, P', pues la cantidad elegida, la cantidad ofertada, va a ser el resultado de optimizar, de realizar ese análisis marginal que hemos estudiado en este tema, de forma que el ingreso marginal se iguale al coste marginal. La función de oferta es la expresión matemática de dicha oferta individual. Aquí lo que nos interesa es ver cómo se relacionan la cantidad ofertada y el precio. La cantidad ofertada va a ser igual a A, que es una constante, más b, que es otra constante, multiplicada por el precio. Como vemos, la relación entre precio y cantidad es positiva, lo que quiere decir que cuando el precio aumenta, aumenta la cantidad ofertada. Es decir, que a un mayor precio va a haber un mayor número de productores que quieran ofrecer su bien o su servicio. La curva de oferta sería la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofertada. Y ya por último, la oferta de mercado, cuando hablamos de mercado, la oferta haría referencia a la suma de las ofertas individuales, de cada individuo, de cada agente económico, de cada empresa. A cada nivel de precio vamos a sumar las ofertas individuales. Si nos fijamos en la oferta de forma gráfica, vamos a ver que su pendiente es positiva. Eso quiere decir que el precio y la cantidad se relacionan de esta forma. Si aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada. Si cambia otra cosa... El precio de los factores de producción, la tecnología, el número de empresas... Entonces se va a desplazar toda la curva de oferta, ya sea de forma paralela o cambiando su pendiente. Esto lo veremos más adelante. Por lo tanto, la curva de oferta va a tener pendiente positiva y la ley de la oferta sería esa observación empírica de que la cantidad ofertada de un bien aumenta cuando aumenta su precio y disminuye cuando baja su precio... Ceteris paribus, recordad que Ceteris paribus significaba manteniendo todo lo demás constante. Por último, cerrando el tema de la oferta, nos interesaría ver qué ocurre en el equilibrio. Es decir, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio en el mercado? El equilibrio hace referencia al nivel de precio para el cual la cantidad demandada y la ofertada se iguala. Es decir, sería el punto de la gráfica donde esas dos curvas que hemos mostrado por separado se cruzan. Dos tipos de desequilibrios pueden ocurrir, que serían exceso de demanda y exceso de oferta. Habrá un exceso de demanda si, dado un nivel de precios, la demanda del mercado es mayor que la oferta de mercado. Vamos a hablar de lo contrario de exceso de oferta si, dado el nivel de precios, la oferta de mercado es mayor que la demanda de mercado. Gráficamente, lo vemos aquí, el punto rojo estaría mostrando el equilibrio a un precio PE, se intercambiaría en este mercado una cantidad QE, Q de equilibrio. Este sería el equilibrio del mercado, el punto donde se cruzan la curva de demanda y la curva de oferta. ¿Cuándo va a ocurrir un exceso de oferta? Pues cuando el precio aumenta hasta P' vemos que la cantidad que quieren demandar los consumidores disminuye precisamente por esa pendiente negativa que tenía la función de demanda debido a la ley de demanda y qué es lo que ocurre con la cantidad ofertada pues que aumenta claro aumentado el precio la oferta aumenta porque habrá un mayor número de productores dispuestos a vender su bien o su servicio a ese precio mayor por lo tanto como la cantidad ofertada excede a la cantidad demandada Aquí se produce un exceso de oferta. El caso contrario sería cuando ocurre un exceso de demanda. Si baja el precio con respecto al precio de equilibrio hasta P', tendremos que la cantidad ofertada disminuye con respecto al equilibrio hasta QA'. ¿Qué es lo que ocurre con la cantidad demandada? Pues que como ha bajado el precio, al bajar el precio habrá un mayor número de consumidores que quieran demandar o que se puedan permitir comprar ese bien o ese servicio. Por lo tanto, la demanda aumenta respecto del precio de equilibrio. Como la demanda ha aumentado y la oferta ha disminuido, se produce un exceso de demanda respecto a la situación inicial. Y este sería el equilibrio y los desequilibrios que podemos encontrar. Y eso es todo por el momento. He echado un vistazo también a las diapositivas, por si hay alguna parte que no hayáis visto en estos vídeos, pero que sí hayamos eh, hablado en clase. Nada, mucha suerte con este tema inicial y realizar todos los test que hemos colgado también, ¿vale? ¡Ánimo!